Yo creo que el papel de los medios de comunicación eh, es sumamente importante porque somos generadores de la opinión, porque depende de ello eh, la idea que la gente se haga sobre nosotros los extranjeros. Desgraciadamente eh, escuchamos en los bares, escuchamos eh, en, las, en las afueras o sea, la, las opiniones que tienen las personas erradas sobre nosotros porque eh, una sola gota de agua es como que contamine todo el vaso, pero o sea, no es justo para muchas personas que venimos eh, a trabajar, que venimos nada más a, te, a, a sacar adelante igual este país, a, a, a ser personas eh, de bien, y creo que no me parece justo que se encapsule a todos eh, en, el, en, el mismo, en la misma bolsa. Y también pienso que la, la, nosotros somos eh, educadores, que las personas eh, no, que no tienen conocimiento de esto Y que lo que tiene a sus manos es un periódico Es, eh, es una, la radio, es la televisión Entonces es todo lo que entra sobre ello Es una re retroalimentación Y creo que la responsabilidad de nosotros como periodistas eh, Es sumamente grande Porque tenemos la obligación de eh, ser personas objetivas También respetar los derechos de las personas Porque eh, no es justo que por una persona que hace algo malo, porque es que personas malas, delincuentes y de todo, hay en todo el mundo.